Desde que vimos a Bellamy, supimos que los piratas de Doflamingo despreciaban los sueños. Sin embargo, entre ellos hay uno que sí los tuvo, el señor Pink. El señor Pink mantuvo una relación con Rusian, quien odiaba a los piratas. A pesar de ello, por lealtad a su tripulación, lo mantuvo en secreto. Cuando murió su hijo, ella lo descubrió y quedó en shock tras un accidente él se percató que podía volver a hacerla sonreír si se vestía como su hijo. Así, como tantos personajes, se mantuvo fiel y constante a sus deseos, a pesar de las mofas y mantuvo su sueño incluso tras la muerte de Rusia. Pues, al final, los sueños son inquebrantables y ni la muerte puede detenerlos.